Con una inversión que supera los 59 millones de bolivianos, el gobierno departamental anunció la puesta en marcha del proyecto Agua para Villazón, que beneficiará a más de mil personas que habitan en esta ciudad fronteriza. Hemos ya garantizado el financiamiento para lo que se lo ha denominado Agua para Villazón. Hace un mes atrás hemos también garantizado Agua para tu piso, ¿no?, una inversión de 59 millones de bolivianos ¿Cómo se va a colocar los recursos económicos? Por una parte el gobierno nacional el 50% Gobierno departamental el 30% Y el gobierno municipal de Villazón 20% ¿No? Entonces felicidades a quienes han nacido en Villazón Ayer hemos estado acompañando La asamblea departamental también ha sesionado Y lo importante es seguir trabajando